Hola, soy Josie Maran e interpreto a Mia en Need for Speed Most Wanted. Deja las carreras para el juego. En las calles, conduce de forma segura y responsable y ponte siempre el cinturón de seguridad.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 equivocado de calle, ¿verdad? ¡Oye! ¡Qué coche tan bonito! Indicadores, cambios, ruedas... ¿Hay algo más o es todo maquillaje? Me gustaría echar un vistazo bajo el capó. <ríe> Buena idea. Te contaré lo que va a pasar. Nos llevamos tu coche y lo desmontamos para ver si todo es legal. ¿Sabes? ¿Sabes?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 Bonitas rayas. ¿Qué te he dicho? Rey Sorteo, estaba siguiéndome. ¡Cállate! Otro amante de la mecánica con ganas de acabar mal. Ahórrate el disgusto y saca esas piezas ya mismo. En cualquier caso, el buga es la caña.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 no voy a correr con un tú nadie. Y nunca acepto órdenes de una tía que acaba de aparecer. Sí. Él es el número 15 de la Blacklist. Te falta mucha reputación para correr contra él. Gracias por la información. ¿Vas a correr o no? Tengo la pasta. ¿Por qué no apostamos...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 Cabe contigo. No quiero volver a ver tu jeta. de pintura, si es necesario. Primero me quedaré con tu buga y después con tu piba. Ve preparándote. Eh, concéntrate. Tiene potencia en cantidad, así que deja que cambie primero.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 los premios se entregan aquí. La, policía, la, policía, la, policía. ¡La parada del autobús está ahí! La secreta pensaba que eras el que buscaban. Pero ahora eres mío. ¿Dónde está tu precioso coche? <risa> ¿Qué más da? A donde va no lo necesita y verás cómo triunfas allí. En el...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 pero primero tienes que conseguir un nuevo búa. Hola, Ed, soy Mia. Un amigo va para allí. Hazme un favor, ayúdame. Gracias, te debo una. Ya lo has encontrado. ¿Qué te parece? Puedes guardar el coche aquí. Considéralo un refugio. Cuando la presión aumente, úsalo para desaparecer. Si quieres acabar con Razor y recuperar tu buga, vas a tener que currártelo. Tienes que ascender por la Blacklist y quitar de en medio a todos los demás. Para ellos, solo estás tratando de volver a la Blacklist. Escoge la carrera apropiada. Ve ganando pasta y podrás desafiar a un corredor clasificado. Cuando hayas acabado con todos, Razor será tuyo. Fácil, ¿no? Dejaré que sigas trabajando. Te llamaré cuando llegue el momento. Nos vemos. dentro Quiero enseñarte algo. Te he conectado a la base de datos de la policía. Tienes una central de estadísticas. Cuanto más llamas la atención de la poli, más revuelo creas y más pasta puedes ganar. Así que no pierdas de vista la central. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Nada para ti. Eres un encanto. Y tienes suerte. Pero para permanecer hace falta algo más que suerte. Y será mejor que andes con cuidado porque... Nunca se sabe lo que puede pasar, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿También vas a trucar este bugger? <risa> Mira. No sé a qué estás jugando. Pero voy a averiguarlo. Este perdedor no va a durar nada. Y cuando se queme, se acabaron los viajes gratis para ti. Sigue en lo alto de esa lista. Tengo que irme. Ya hablaremos luego. <risa> de nuevo. Sigue conduciendo igual y la carrera es tuya. Mira quién está aquí. Qué bien, la última vez me trajiste suerte. Tú acaba con ellos y vuelve con ese buga. Yo me encargo del resto. ¿Preparado para donar otro coche a mi fundación? ¿eh? Es hora de correr. En este puesto mientras yo esté pisándote los talones y si los quieres tendrás que ganarlos se acabó Razor no se acaba hasta que yo diga que se acaba podríamos haber tenido algo ¿Dónde está el otro? Se ha escapado ¿Dices que el más buscado de todos los corredores ha conseguido escapar? ¿Qué pasa con la Blacklist? Olvídate las carreras clandestinas se acabaron Quiero que todas las unidades sigan ese tío. ¿Todas? ¡Sí, todas!